¡Hey! Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos chicos a un nuevo vídeo de Super Mario Maker Ahora os preguntaréis, ¡ay el killer! ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? que no estás en la pantalla inicial? Pues hoy voy a jugar niveles, pero voy a jugar niveles del desafío de Mario Sin Fin Y voy a ser 30 segundos, no, 30 segundos no, 30 minutos jugándolos y voy a ver si puedo completar todos los que pueda Exacto, voy a hacer un reto como si ya fuese un maldito pro Bueno, todavía no soy tan pro, pero bueno, me he pasado algunos niveles difíciles y eso Y con eso ya me considero pro Así que bueno, vamos a enseñaros el contador en 3, 2, 1 Ahí lo veis apareciendo Y pum Y ahora, gente, vamos a dar la nueva partida. Vamos a ponernos en una nueva travesía. En un largo viaje para... Para ir... Para... Para... Para... Para, para jugar, supongo. Un largo viaje. Y ahora os explico la temática. Ahora os, ahora os explico la temática, ¿eh? Ahora os explico, pero pero dejados de preguntar, ¿por qué no has iniciado el cronómetro? No, no, no, no, ahora voy a darle pausa. Ojo, ojo, eh, que este es en 3D World, este me va a costar bastante. Y voy a darle clic derecho, voy a hacer unas cosas aquí con el... Con la aplicación esta del cronómetro y le voy a dar a Start. Y vamos, vamos, vamos, hay que esperar. ¡Oh! No, tío No, no, no, mero empezó el cronómetro y Ya la estoy cagando Frozen Oh, Elsa Vale No Claro, es que como el sonido no va en tiempo real Pues me cuesta calcularlo Pero bueno Pero bueno, ya llevamos Medio minuto Medio minuto ya me estoy estresando ¡Ey, salta tiempo! Vale, ahora no cometas el error de antes... ¡Oh, sobreviví! ¡Sobreviví! Ah, querías imitarme, ¿no? ¡Oh! Ok, vamos a coger esto... ¡Maldita bala! Ok, vamos a ir aquí... ¡Pum! Y... ¡Vamos! ¡Eh! ¡Una flor de fuego! ¡Qué bien! ¡Me viene de perlas! ¡Me viene de perlas! ¿Por qué? Pues porque ahora me puedo cargar a estos. Che, che, che, che, che, che, che, che, che, che. Parte usted? ¡Oh, qué bien! Me viene de perlas también la, la campana y ahí he escuchado un calvo. ¡Y efectivamente! ¡Tenemos al calvo! ¡La roca! Eo, mejor no me meto esta caja porque puede ser troll. ¡La roca! La roca me está persiguiendo. ¿A dónde se fue la roca? ¡Ah, que está por abajo! ¡Está para abajo! Ah, con razón no la veía. Si es que me reconfunde. Este huevón. Bueno, mejor primero busquemos la otra moneda No, me fastidies Le tengo que activarlo otra vez Tengo que picarlo otra vez ¿Cómo iba a saber yo que tenía que picarle, che? Ah, che Nada, qué guapo, ¿no? Tío, me lo vuelven a quitar Pero es que esto... ¿Esto qué es? El mundo al revés O sea, empezamos cagándola y encima aquí no, no es como el modo normal que lo puedo intentar tal a veces que a mí me vengan en gana, ¿no? Aquí, si te mueres, pierdes una vida. Si te quedas sin vidas, pierdes el desafío. Eh, o sea, súper frustrante, ¿no? Venga, venga. Apretale, che. Apretale, che. Venga, hombre. Está bueno, ¿no? Por fin conseguimos la llave Y... Necesito la campanita para subir ahí Oh, pero puedo Puedo hacerme unos trucos, eh Puedo hacerme ahí el trucazo de la vida Y sí, sé que la grabación va a dos FPS ahora mismo Pero será por... Eh, será por el maldito contador este Bueno, qué fácil, la hemos ganado y... Y encima, para colmo... ¿Me conjo una vida? Pues sí. Es mejor tener cuatro que no tener ninguna. Tenemos una vida. le vamos a dar un genial a este señor. Por hacer un nivel tan interesante. Que me ha costado tres minutos. Pero que aún así es interesante. Y vamos a jugarle. Oye, es que el cronómetro me pone un poco nervioso. No me digas que eso, esto es un nivel del preset, ¿no? Sí, es un nivel del preset este. De, de los bases de Super Mario Maker aquí. Ostras, qué curseado. Llevo 6 minutos de grabación. Y llevo 4 minutos de juego, ¿eh? O sea, sin contar la intro, llevo cuatro minutos en este desafío. Y ya me pongo re estresado. Y re exigente. Ah, che, no. Ah, che, no, que está tapado, hombre. Ah, bueno, pues el concepto es bastante original, eh. La verdad, las cosas como son. Que la gente se... Se gaste su tiempo aquí en hacer estas virguerías. Me gusta, eh. Esto es una virguería, ¿eh? O sea, puede sonar una palabra fea como en plan de una cagada aquí. Pero les puedo asegurar que no lo es. Ya me quedé eso floqueado. Bueno, da igual, de todos modos, esto sigue siendo una virguería. Una auténtica virguería. Me he quedado sofloqueado en este nivel, que es una auténtica virguería. De verdad, deberían darle un Oscar. Un Oscar, te lo digo ya. Un Oscarciño. Como Ronaldinho. Como Ronaldinho, claro que sí. Un Oscarciño para el nivel. Que hablando de eso, ya, ya voy a hacer la de Ronaldinho, ¿eh? ¡Ronaldinho, ¡Sukir! Vale, ya he hecho la de Ronaldinho. Vale, ahora se supone que tenía que ir otra vez por aquí. Yo voy a seis minutos consecutivos. Sin perder el desafío. Otro softlock. No fastidies. Este nivel me va a chupar las vidas No, en serio, me las va a chupar todas Todas las vidas eh, Me las va a drenar Como el Foxy en el Five Nights at Freddy's Que te drena energías y todo eso Pero en serio, este nivel es tan drenavidas como mi propia vida Le dreno la vida a las demás por mi propio interés Vamos, Luigi Yo sé que tú puedes completar esto en tiempo récord Bueno, en tiempo récord no, pero Suficiente tiempo para que no llegue a los 30 minutos de una Vale Vale, Luigi, que eres un capo Tú, tú sí que me lo vas a hacer, ¿eh? Tú sí que me lo vas a hacer Y conseguimos unos mil puntitos Que la verdad, no te la puedo creer No, mira, ¿sabes qué? Ya no me importa Te, che, te Che, che sal, salte el nivel japonés Pero, más vale que sea buen nivel porque si no te voy a saltar como a los demás es otro nivel de preset che ¿Qué, hoy estamos con los niveles de preset o qué? los niveles aquí de base che Y eh, la tortuga es inteligente ¿eh? lo siento tortuguiña ¡Te voy a quitar el caparazón! ¡Ay, ah, la suelto! Pero si mantenía el botón. ¿Por qué? ¿Por qué la sueltas, Luigi? ¿Por qué la sueltas, Luigi? ¿Por qué la sueltas? ¡Venga, corre! ¡Corre, venga! ¡Corre, güey! Seguramente habréis visto en la publicación de ayer, que hice ayer. Sí, claro, si es la publicación de ayer, ¿cuándo la voy a hacer? Mañana. Bueno, seguramente lo habréis visto que ya ten, que tengo ya un gorro ruso. Qué mala suerte que no puedo... mostrar mi cara, che. Dios, el nivel de preset y ya me estoy fallando. Una vida... Por suerte este nivel yo me lo conozco de memoria, la verdad, lo he jugado muchas veces cuando me aburro de los niveles online y todo eso. Y tengo bastante experiencia en él, como por ejemplo sé que hay un Secret Way aquí, que los creadores se olvidaron de tapar. Y como esto es un copia y pega exacto, pues supongo que podré hacer esto. Es un copia y pega a lujo de detalles. No, no, no, no me vengas con tus historietas. Manolo, no me vengas con tus historietas. Nada, nada, le vamos a splitear aquí. Vale, vale. La misma regla que al principio. Solo... Solo que esta vez desde el tiempo que ya vamos. Vamos a ir aquí. Ah, es con el Mario aquí. Ojo, que, que me faltaban... Que iba ya por casi 10 minutos. Me faltaban 2 segundos y 101 milisegundos. No, 100 milisegundos porque luego del 99, según... En los milisegundos Luego el 99 va al 0 otra vez Así que lo vamos a hacer Un dos split en 3, 2, 1 ve, Venga, che, wey Che, che, wey No, no te la puedo creer Es un Es un refreshing Es un refreshing Es un refreshing, che Es un refreshing Hombre, pues Estuvo bueno el refreshing, ¿no? Year, year. eso quiere decir que ya hemos llegado al año 2022 y que tú sigues anticuado con tus malditos refreshing. Sí. Ok, hemos tenido suerte. Hemos empezado nuestra corrida con buen pie. La verdad, las cosas como son. Hemos empezado la corrida con buen pie. Y espero. No, esto es un nivel Troll. No, ya fue, le voy a skipear. ¿Por qué aparece esto en el normal, tío? Esto debería ser del super experto. Y lo ponen en normal porque Nintendo no, no achunta los niveles. Dice: Ah, si tiene un montón de cosas, le ponemos muy difícil. Si tienes bien pocas, te ponemos fácil. Da igual que sea difícil o no. Oh, pues, de milagro pasé, ¿no? Oigan, relagueado el juego. El cronómetro... A 140 fps. ¡Oh, no! Tío. ¿Por qué la gente piensa que, que el super experto es tan malo? Esto es peor. Oye, espera. Ya he visto... ¡Oh! ¡La meta! ¡La meta, tío! Eh, por favor, espero que no sea un troleo. No lleva nada. Solo llevaba un área. Un área de pradera ahí, vacía. ¡Hasta un Ronaldinho, Luigi! ¡Hasta un Ronaldinho, Luigi! Luigi se hizo un. ¡Ronaldinho! ¡Ronaldinho, Soquer! Y si apoyáis mucho, pues. Um, haré esto. Haré esto mismo de jugar Mario Maker con cronómetro, pero también con cámara. Y si apoyáis mucho, pues también lo haré con pulsómetro. Si es que llego a tener. Bueno, tengo un pulsómetro en, el, en un reloj inteligente, así que me vale. ¡Ah, che! ¡Che, che! ¡Oh! Speed is. key. Key con dos es. La verdad, ¿se estuvo bien fácil? Pues mira, sí, la verdad eh... Estuvo crocanti Crocanti, che Crocanti 13 minutos apenas llevo Venga, córrele, córrele Ah, saca la Z rápido. Oh, córrele. No, no, no, no, no. Tampoco tan rápido, che. Oh. No, hasta un Ronaldinho. Hasta un Ronaldinho. Nada, no llegué. Por un pixel que llego. Pero es que no llegué. No, no lo toqué, no lo toqué. Let me school land. De cool nada. Vale, vale, vamos a coger la seta otra vez para tener una pequeña ventajilla Y no me la quita este wey Así que eso significa que es un buen comienzo No, ya fue, ya fue, ya fue, le vamos a quipear. Vamos a quipearle. vamos a quipearle. Este nivel ya me ha cabreado, ya me ha cabreado lo suficiente Ya me has cabreado lo suficiente como para como para que yo siga jugando tu nivel Que la verdad está bien horrible, está horrible Ya llevo la mitad del tiempo y apenas ha avanzado. Bueno, lo, lo mismo digo que, que si también alcanzamos una meta de likes aceptable. No, ya... Pues haré esto mismo, pero con los niveles normales. Sin vidas, ni nada, ni experto infinito, ni random. Links for Look. Esto es un nivel de la 2.0 de link. ¿Por qué no le pones la etiqueta de linche? Nada, tío. Me ha puesto viento, que molesta mucho. No mola para nada. Dale el Pou. ¡Achúntale! ¡Ronaldinho, che! Es que. En lugar de, de darle al Pou, le da Ronaldinho. En lugar de darle al Pou, le da Ronaldinho. Pues claro que sí. Dime que no necesito a Link. No te la puedo creer. No te la puedo creer. Eh, ya fue. Vamos a suicidarnos porque este nivel está decente. Y tampoco me quiero ir de él. Link's first look. La primera mirada a Link La primera mirada de este creador Será, porque yo ya le he dado Bastantes miradas como para saber de qué se trata No, ya fue, vamos a equipearlo Ya fue, vamos a equipearlo Tío, tío, de verdad Ay, por Dios Me, me estresa esto Ya fue, japonés con cuatro vidas me sale japonés y estoy con... Obviamente... 70 carros de Cupa. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Vamos a avanzarle rápido. Nada me... Eh, eh, ¡Sale, sale, sale! ¡No, por favor! ¡No me mates! Japonés con cuatro vidas. Ya fue, le vamos a skipear antes de que esto me haga más mal. ¡Super Legend Bros! Pues la verdad es que sí. De leyenda tiene poco esto. ¿Será este nivel legendario? Vamos. Yo creo que esto lo puedes configurar para que... Uh, claro que es legendario Si sí, es de Link Es de Link Es de enlace Eh, Vamos a spamearle Vamos a spamearle el arco Che Che wey Vamos a hacerle El dashito Nada, no me dio tiempo de saltar. Ay, no, eh, voy, a, voy a evitar el, el hongo giga. No, ya fue, ya fue. Me tienes tú también harto, me tienen todos hartos. Eh, yo lo único que quiero es pasar un simple nivel. Pero, Dios, que de verdad me tienen todos hartos. T. Mario 4577, ¿qué será lo siguiente? Vegeta 777 en Mario Maker. ¿Qué pasa si le doy a estos bloques? No pasa absolutamente nada. Ok, en este nivel va a haber que tener muchísimo cuidado. Ay, no, que me empuja para abajo. ¡Uf! ¡Uf! Esta apenas es el comienzo, che. Hay que ir lentito. Y no me gustan los niveles que hay que ir lentito. No, ya fue, ya fue. Me van a hacer perder todo, todas las vidas, todo mi tiempo aquí. Todos unos 30 minutos... De basura Antipiras screen ¿Qué será esta vez? One up gang uh -huh. Pero no hay ningún gang de one up Ah, vale, que, que me lo pone aquí En lugar del típico champiñón Del Mario 1 Ah, pues nada. Anti piracy screen. Piracy igual o par cero party. Ah, noche. ¡Ah, no! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡Ah, claro! Y ahora revivo y me puedo ir. Ah, esto es una antipiracy screen. A los... Esos vídeos de... O sea, como si fuesen esos vídeos. Esos que se pusieron de moda. De pirata... No, de... De pantallas antipiratería... Y bueno, pues vamos a meternos aquí porque yo no pirateado el Mario Maker. Oh, qué bien, ¿no? Nos, los li, nos libramos de la cárcel y además nos metimos... Y además nos pasamos el nivel, es decir que... Bueno, se habrá basado en la en la pantalla anti del Mario U. O sea, del Mario Yu Deluxe. Porque yo creo que sí. Yo creo que sí. 5.000 huevos. ¿Estás seguro de que no querías decir eh, huevos de gallina? Quiero decir... Los huevos vienen de la gallina, ¿no? A ver, no quiero que me malentiendan, ¿vale? No quiero que... Va a ser estos 50.000 niveles, literalmente. Y voy a estar pequeñito todo el rato. ¿De verdad no me va a dar nada? No, no, ya, nada, ya fue. Ya fue tus tu 500.000, tus 5.000 huevos, tus 5.000 huevos. Sí, sí, que me gustaría freírlos ahí y comérmelos contigo con unas papitas y con un. con unos. con, unos, con un arroz a la cubana ahí y con una salsita de tomate. Y... Sí, ya sé de tus 50.000 huevos. Me has hablado muy bien de ellos. Pero me temo que hoy yo ya he comido huevos, lo siento. Y no estoy de humor para comer 50.000 huevos. ¡Oh, uh, chichi chica, chi, aquí hay moneda! ¿Qué? Vamos a hacerle. La de Ronaldinho, la de Riño y la del Niño. Toma, para que veas. ¿Y esto qué es? Ah, bueno, que, que viene el, el tuomp aquí y te lo rompe todo. Bájale, bájale. Oh, bájale esos humos, güey. Bájale esos humos. Base, bájale esos humos, papá. Vale, vamos a hacer respin y a ver si aquí hay algún secreto. Oh, sí que hay secretos. Secretos. Eh, memorias secretas. ¡Un yosito! Un yosito secreto. Vale, parecía que esta era la... la esto era por donde debíamos ir, sí o sí, ¿sabes? No, no que era opcional ni que era nada. Sino que debíamos ir por aquí, sí o sí. Y como, como tengo entendido, el Yosito puede volar. Y ahora... ¡Corre, corre, corre, corre, corre, corre! ¡Venga, venga, venga! ¡No, no, no, no, no! ¡No, no! ¡No, ¡No che, wey! ¡Che, wey! Tenía que sacrificar al Yoshi. Y... Ah, Nada, solo me quedé una vida y por... ¡Córrele, córrele, córrele, córrele, córrele! ¡No, no, no, no! ¡No, tío, tenía que llegar con el Yoshi! ¡Tenía que llegar con el Yoshi! ¡Ya no, ya no consigo... Ya, ¡Ya no consigo Secret Ending! No, ¡No, no, no! ¡No paso de ti, wey! ¡Eh, eh! eh ne, ne, wey! ¡Ya fue, ya fue! ¡Japonés nunca fue bueno! ¡Japonés nunca fue bueno! ¡Japonés nunca fue bueno! ¡Ya fue, me voy a poner... A jugar niveles normales, que tampoco estamos aquí. Son los últimos 5 minutos y me apetece jugar algo normal, ¿no? Me apetece estar con tus cosas así. Acorn tree way te ten coins are optional. Have fun. Re-uploaded. Ojo, ¿eh? qué de descripción más buena y característica. Ok, no vamos a perder mucho tiempo. ¡Oh, es una seta! Es una seta, claro Hombre, qué buena decoración Qué pena que no tengo tiempo para, para quedarme viendo Porque si no... Ay, qué pena que no tengo tiempo para coger eso Otra seta, pues nada No... No hay bellotas para mí, ¿no? No, eso que me, me prometieron bellotas, ¿eh? Me prometieron bellotas y me las van a dar Vale, vamos todo para adelante y... <risa> GG, ¿no? GG World Play Nada, y todavía me da tiempo a jugar otro Venga, este es japonés Este es japonés uh -huh. I show seaweed. ¿Tú quieres I show speedy okay. o qué? de copies, maldito. 27 minutos. Vamos ya. Eo, eo, eo, eo, eo. Eo, eo. Venga, cae poco a poco. Si es... Si puedes, rápido, mejor, ¿vale? Si puedes, rápido, mejor. Ay, pero se podía... Se podía... O sea, podía pasar... podías pasar con eso. Ay, no, no, no, no. Este va a ser uno de los japoneses frustrantes esos. Dime que me das otro. Papá, dime que me das otro. Hombre, a lo mejor me dan otro al final de esta boss fight. No, ya fue, ya fue. Ya fue. No, necesito una llave. Necesito una llave. La va a tener el grande, la va a tener el grande. Y así, señores, es como se va a acabar este vídeo peleando contra unos Bowser De verdad, espero que os haya gustado Solo tengo tiempo para hacer una intro De dos, no, o sea una outro De dos minutos porque ya se va a acabar Los 30 que tengo Yo tengo una idea Para finalizar el vídeo Voy a fingir que me muero Y que me pongo A gritar A gritar Maldiciones y todo eso a los Bowsers, vale. ¿Qué os parece? Oh, oh, la llave, la llave, la llave. Bien, bien, bien, bien. Está bueno, ¿no? No, necesito la cosa esa. Necesito la cosa esa y reaparezco donde los dos Bowser. Mm, me cachis en la mar salada. Ah, creo que el objetivo era no coger la flor, tío. O oh, sí, porque era obligatorio. ¿Y entonces cómo consigo eso? No me demonios, consigo eso. No, puede ser que hay un bloque oculto. No puede ser que haya un bloque oculto. Tú me tienes que estar troleando. Por favor, Dios, sálvame. 29 minutos y 7 segundos. Y no me puedo creer que me, lo pu que me lo puedo pasar. Por Dios. Me lo puedo pasar y eso que era un nivel bien larguito en unos minutos, ¿eh? O sea, en, en menos de dos minutos me lo he pasado, ¿eh? En menos de dos minutos me lo he pasado, ¿eh? Por Dios. Ok, vamos a buscar All Power Up. All Power Up. Sí, sí, de esos vídeos que estaban de moda hace una década. Porque recién salía Mario Maker 2 y querías ver todos los Power Ups que había en el maldito juego. Pues sí, de ese, de ese tipo de niveles. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Aquí hay bombas! ¡Eh, eh! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡No!